El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado el 21 de mayo de 1981 por la OMS, desde hace 40 años actualizado con sus resoluciones cada dos años, se ha plasmado en leyes y decretos nacionales, en la formación ética de profesionales y en las acciones cotidianas de muchas instituciones sociedades científicas y gobiernos comprometidos de todo el mundo. Esperamos ese mismo ímpetu en nuestro país para enfrentar el desafío de defender la salud, protegiendo a la lactancia materna frente a los abusos y violaciones de las grandes compañías multinacionales que con propagandas engañosas y técnicas de mercadeo vulneran los derechos de la niñez y las madres. Convocamos a que se sumen con fuerza y compromiso en esta acción, evitando los conflictos de intereses o prácticas que socavan la lactancia materna, porque es la primera fuente de seguridad, de soberanía alimentaria que asegura un comienzo en equidad para la niñez y la maternidad, y se convierte en un pilar fundamental del desarrollo humano, el cuidado del medio ambiente y bienestar de generaciones futuras. Acompañando a IFAN Latinoamérica y Caribe en la protección de la lactancia materna este 21 de mayo del 2021.